Saludos cordiales, Prislines de todo el mundo. Os está hablando en directo, como siempre, Luis de Prisline. Por cierto, si estás viendo esto es que no estás en directo, porque ahora está la aplicación avisando a todo el mundo. Entonces, suscríbete ahora mismo, porque Prisline siempre emite en directo. Suscríbete y dale a la campana. Así, en los próximos directos, que siempre emitimos en directo, te avisará la aplicación. Que hoy estamos con tayla sí. hola lleva un año y medio aquí en, en españa no tiene todavía los papeles está luchando y nos va a explicar un poco pues cómo se consigue alojamiento cuando uno no tiene los documentos cómo se encuentran pisos baratos en madrid o alrededor de madrid y, y cómo se encuentra trabajo cuando uno no tiene la documentación claro. podéis preguntar en el chat los que estáis en directo y los que lo veis luego ponerlo en los comentarios vale eh, os damos nuestra opinión vale tanto la de Taila como la mía claro. que si quieres tayla preséntate un poco para vale. que te conozcan un poco doy difusión en redes sociales vale. y vamos para allá bueno, yo soy Tayla, como ya, me, ya les he dicho. Tengo 22 años y llegué a España el año pasado, en 2018, en marzo. Ah, yo estudiaba en Brasil, estaba en la uni, pero no conseguí empleo, o sea, necesité venir. Había unos amigos míos que, que ya estaban aquí en España y estaban fenomenal. ahí les me estaban gustando, así que... Y bueno, aquí estoy hace un año y medio Año y medio lleva, ¿no, Tayla? Sí, un año y medio ¿Cómo se tu nombre para decirlo bien? Tayla Tayla Tayla es como una melodía Es como una canción Tayla Y bueno, yo estoy muy contenta Sé que no es fácil emigrar Yo... Bueno, viví todo eso en la piel, pero bueno, pero yo tenía a mis amigos que me ayudaron con las duras y esto. O sea, es bueno si tenéis amigos por aquí, fenomenal. si, ¿Y si no a tienen gente, amigos? Pues hay grupos de WhatsApp, para... hay este YouTube, hay claro. este canal. Ah, bueno, eres... también, claro, claro, sí, los sí. freeliners de todo el mundo. Claro. claro, claro, claro. Bueno, les puedes bueno. ayudar muchísimo. Claro. Y cuanto más os informéis, fenomenal, mejor. Porque no, por favor, no, que no vengan. Pesquisar mucho. ¿Es Vamos a la primera pregunta. Sí, la primera pregunta que yo te quería hacer, Tayla: ¿Cómo se consigue primero alojamiento, piso o habitación cuando uno no tiene papeles? Bueno, ¿Qué es lo que puede hacer? En Madrid lo que suele conseguir es piso porque bueno, eh, una habitación la verdad perdón lo que puedes conseguir es una habitación porque piso es muy caro claro estamos en la capital de españa turístico o sea va a ser caro y... pero algo que sea lo más barato posible yo les he prometido que tú les ibas a decir bueno, habitación o piso pero lo más barato posible vale, vale. porque no les he desvelado lo que tú me dijiste el otro día ah, ¿o porque sea? dice que taila tayla lo iba a desvelar Hey. Os voy a revelar cómo sobrevivo aquí pagando muy barato en un alquiler y en un piso solo para mí y mi familia, claro. Yo vivo en un pueblo maravilloso que se llama Ucaña. Es de la provincia de Toledo, está como 40 minutos de Madrid. Eso es, 40 minutos en coche o 40 minutos en autobús que sea directo a Madrid. Algunos autobuses pasan por algunos pueblos, o sea que va a tardar un poco más, va a depender del tráfico también, pero... Pero en una hora máximo, ¿no? O... Un poquito más, un poquito no, más. No media, no media, si hay tráfico, si, si, si pasa en otros pueblos. Y yo cuando llegué en marzo de 2018 el alquiler estaba cerca de, dos, de 250 270 una habitación y otro baño eh, os recuerdo que los pisos eh, del, de los pueblos generalmente son más bonitos son más nuevos que los pisos que van a encontrar en madrid esto es facto o sea, mi, mi, aquí muchos mi, de ellos quieren vivir en pueblos. Sí, pero es tú. barato. ¿es como Taila. Claro, vas a tardar un poquito en llegar a Madrid porque probablemente vas a trabajar en Madrid. Pero tarda un poquito, sí, tarda un poquito. Pero para mí, para mis amigos, para mi familia, merece mucho la pena. Porque es una diferencia de dinero muy, muy ¿Cuánto grande. ¿Cuánto puede tú? valer un piso en Madrid? ¿Y cuánto vale en Ocaña, ¿no? que es donde estás sí, tú, ¿no? talla? En Ocaña. ¿Cuánto? El piso completo, te vas a alquilar un piso en Madrid con una o dos habitaciones, cuesta cerca de ¿qué? 800, 900 euros. Ahora Súmate. ya no sé. O más. O más. O más. Porque vas a, va a depender de la localización. En un sitio de Madrid barato, de barato. cuántas habitaciones, cuántos claro. baños y si es nuevo o no. O ¿Y sea, en Ocaña cuánto puede va costar? En Ocaña, eh, el piso que estoy ahora. Hay dos habitaciones, dos baños. El salón es grande, es un piso un poco nuevo y es muy bonito. A mí me gusta mucho, cuesta 400 euros. Fíjate, ¿cuántas habitaciones está Dos habitaciones y dos baños. Fíjate, eh, es la hostia. ¿Y una habitación Dejata. cuánto podría valer? Así para algún playlist. No que viene dinero solo. Sí, así para en Ocaña mejor. En Ocaña, bueno, se costiso no mucho por habitaciones, así que no sé si los valores que te voy a decir están ahora... Eh, sí, es tu opinión, ahora. siempre es, damos nuestra sí, opinión. Yo no. creo que de 180 ¿Pero? a 200 con los gastos mensales no. incluidos. Ah, pero Con no gasto no estoy de segura. luz y de todo, sí, ¿no? Sí, con gasto de luz, de las, las cuentas, gas. Pues casi, compensa, casi compensa una casa entera e incluso alquilar alguna habitación a alguien. Sí, y sí, te ayuda sí. a pagarlo son mucha gente lo hace mucha gente lo claro. hace cuando sobra una habitación alquilan a otra persona que sea de la, del mismo país o que conocen más o menos si así. bien sí que y ya con bien. eso tiene para pagar por lo menos la mitad sí, sí o, o las cuentas con las cuentas sí, esto está fenomenal también y, y, y bueno quieres añadir algo más de, de alojamiento y pasa, o si no pasamos a la siguiente pregunta vamos a pasar a la siguiente pregunta la siguiente pregunta es cómo se consigue trabajar en españa a día de hoy sin tener papeles porque os recuerda a los que os habéis incorporado Tayla viene de brasil y lleva un año y medio le queda otro año y medio hasta regularizar y, y la pregunta del millón que nos hacen todos los PRIXLINERS es cómo se consigue encontrar trabajo por cierto saludos cordiales a todos los PRISLINES que os acabéis de incorporar ahora al chat luego me miro bien el chat bueno. Uh, para conseguir trabajo, cuando ya llegué, estaba un poco más fácil que ahora. Claro, está un poco más difícil porque uh, hay mucha gente procurando. Luego, si tienes más cualificaciones, si tienes más experiencia, tienes más chances, chances de conseguir. Uh, lo que te digo es, sube una, una aplicación en tu móvil. Yo suelo usar el Job Today. Job Today. Job Buena today. aplicación, lo apunto. Sí. Job Today. Tiene app, ¿no? Tiene app. Móvil. Job sí, Today. Como es trabajo esto. hoy en inglés. Sí. Dicho en inglés, hoy, aunque la aplicación esto, está en español. Vale, esto, Job ¿eh? Today. ¿Y? Que hayas encontrado trabajo. Sí. Ya, ya me llamaron Toma algunas nota, veces, unas dos o tres veces, pero no conseguí porque algunos sitios no contratan eh, sin papeles y te van a decir, es bueno que seas sincero, ¿sabes? Y digas luego de cara, mira, no tengo papeles, suelo tardar tanto tiempo en conseguir. Algunas personas te van a contratar aún así, otras personas no, porque tienen miedo de, de la multa que, que pueden recibir. Yo lo digo mucho, mucho así si por, por nosotros te contrataríamos siempre, pero la multa que te pueden caer, nos sí. dice Mercedes Sánchez que... De ¿De qué parte de Brasil eres? Sao Paulo. De Sao Paulo. Saludos. Yes. ¿Alguna aplicación más que utilices para encontrar claro, trabajo? Claro, la principal y que, que uso mucho y para mí es la mejor porque hay muchas oportunidades que es mil anuncios mil anuncios ah esa la decimos mucho aquí en el sí, canal milanuncios.com sí, si no me falla exactamente hay muchas oportunidades y siempre siempre están subiendo nuevos nueva, nue, no, nuevas, nuevas ofertas, ofertas ¿no? sí. nuevas, nuevas nuevas oportunidades claro nuevas oportunidades ya conseguí muchos trabajos por mil anuncios ¿Y, y qué trabajos has encontrado díselo a los prisioneros aunque eres chica yo sé que la chica lo tiene más más fácil o no o es una leyenda o los no depende no, depende cuidado con depende. la mesa ah, a vale. que no vibre la mela esta diles vale. trabajos que se encuentran tanto chicos como chicas te dejo hablar que luego en me regalé en el verano el trabajo para hombre es mucho más fácil porque en el verano están haciendo obras la, las familias salen de viaje y dejan su, su casa con, haciendo reformas y contratan más a el personal de, de obras de construcción ah, civil o sea para hombres, lo que más hay de trabajo y te digo si no estás dispuesta a trabajar en construcción piénsatelo antes de venir porque es lo que suele haber para hombres claro pero es, es construcción todo. sencilla es de pintar de yeso esto, de reforma de la, reforma oye esto. eso nunca lo habíamos dicho aquí en el canal qué buena no, aportación vida muy buena aportación para hombres pa hombres hay otra oportunidad es un poco más difícil pero no es imposible que puedas conseguir un hombre a cuidar a un mayor porque hay hay familias que no quieren contratar mujeres para cuidar a un mayor porque necesita fuerza para moverlo quitarlo claro, de, la, de la cama sí, sí. llevar al aseo de estas cosas y prefieren hombres que son que son más fuertes entonces puede que consigas que, que consigas si tienes experiencia o, o algo así sí pero lo que se valora mucho aquí en la experiencia y se tienen recomendaciones eso es muy importante pero claro en el networking viene? no claro nos vamos a poner un caso extremo una extremo. persona que viene sola vale que viene vale. sola y Con no nosotros. tiene aquí a nadie en españa vale. como que le aconsejarías a ese caso extremo porque extremo. claro mejor siempre tener a alguien pero vamos a ponernos en lo peor para ayudar al máximo díselo a los Prislims que están ahí te aconsejo antes de todo pesquisar mucho antes de comprar su pasaje Ahorrar mucho dinero, traga mucho dinero porque vas a necesitar. ¿eh? Porque aquí la, la, la cuestión es: no sabes si va a conseguir un empleo en un mes o en seis meses, porque esto pasa. Y ya puede pasar, ¿no? Puede pasar. Aunque con estos tips es más fácil. Sí. Estos tips que estás dando, <risa> esto es no Lo que podemos ayudar, ayudar. Claro. Uh, hay. Hay que pesquisar mucho, hay que pesquisar mucho y traer uh, dinero. Luego cuando llegas uh, tienes que informarte y ir al ayuntamiento e intentar hacer tu padrón. Claro, eso es importante. Estás aquí sin papeles, pero que vivas correctamente con su empadronamiento. Eh, que luego para alquilar aviones eso lo saben estos... los prilines saben todos que lo primero es empadronarse. Sí, es el día empadronarse, segundo hay que empadronarse mira lo antes dice, posible Nora Hernández nos dice ahora mismo en el chat por cierto insisto el que no esté suscrito y vea esto que le suscriba y le da a la campana yo que ya sí. me inscribí así claro. que... en los próximos directos puede preguntar como Nora Hernández buenas noches soy Nora Hernández quiero irme a España pero no sé dónde llegar gracias por su orientación también quiero dónde vivir ¿Qué Le dirías a Nora Hernández que nos está viendo ahora mismo? Yo Desde te el... digo, procure un pueblo porque te ahorras más dinero y, claro, es más difícil. Sí, vas a tardar un poco más a llegar a Madrid, pues claro, claro que vas a trabajar en Madrid, seguramente puedes que consiga algo en el pueblo, pero es muy difícil. muy difícil Llevo mucho tiempo intentando en Ocaña. Te refieres a Ocaña, es que tenemos otros pueblos para repoblar, sí. pero eso, eso es para otro vídeo. Ella, otro ella video. dice pueblo al lado sí. de Madrid para dormir. Eso no, es, pa a es para dormir. Es que sí. también estamos repoblando España, pero eso es para otro vídeo, ya te contaré, ya es que no lo sabes. Sí. No, no sé decir <risa> Pero cómo ella es, se refiere a Ocaña. A Ocaña. A Ocaña, Ocaña, Ocaña, que, Ocaña está que, es, Toledo, que está en Toledo. Está en Toledo, que siempre, pro... hemos, eso lo hemos dicho mucho, que en Toledo están muy baratos los pisos sí. y las habitaciones y es una buena opción porque sí. puedes dormir en Toledo, vivir en Toledo, pero trabajar en Madrid. En Madrid. Es eso lo que hago siempre, eh, por toda la semana, todos los días. Sí. No, mira mira tú cómo te has venido aquí a Madrid para hacer el vídeo. Sí. En un momento ya. ¿Sí? Tenemos sí. hasta las 10 máximo que se va el autobús. Incluso cogí el autobús a las 6 y media Llegué aquí a las 7 y 20 más o menos y ahora estoy, estamos claro, grabando estamos No es tan difícil así. Emitiendo, emitiendo, que PRIXLINE siempre emitiendo. emite en directo, emitiendo sí. Luego coge el autobús y ya estoy en mi casa, en mi piso, no. con mi familia, así que es fenomenal No necesito compartir piso con nadie, habitaciones y eso Mira, Por eso... De, nos dice Yurania, soy de Venezuela ¿Cuánto dinero debería tener para viajar a España? Tengo dos niños de dos y tres años. Deseo que puedan estudiar allí. ¿Qué le dirías a Gerania? Bueno, es posible que, tu, que tus niños estudien aquí, no es tan difícil. Yo no tengo hijos, pero por lo que veo la gente se te consigue. Ahora, de pasta. Bueno, yo vení con mi pareja, tra hemos traído 3.000 euros, pero ya teníamos donde quedarnos. Todos no teníamos trabajo. Ya teníamos muchas de las informaciones. Nuestros amigos nos estaban ayudando en todo. Así que yo que fuera tú iba a traer más de um, más de siete mil euros, porque tiene dos hijos. Pero el cole no le va a costar. No, el cole no le va ¿Y a los costar. Los médicos le va a costar. Sí, lo de, La no. medicina le va a costar. No. ¿Qué es lo que le va a costar? la casa encontrar pero tú le dices dónde tú le dijiste sí. que no sólo en ocaña lo dijiste que, fa... que en pueblos de ocaña también es que lo que es puede que no pasar quiere es no muy... conseguir trabajo es, díselo, es lo que puede... díselo, díselo, por eso que te digo tra... que traiga bastante pasta para que bueno si te quedas meses sin trabajo tiene dinero pero claro si tampoco consigues traer mucha pasta yo me prepararía por con pelo por lo menos cinco mil euros ¿Sabes? Que yo vení con 300 y el dinero... Pero en Venezuela así. hay muy poco dinero. Sí. pero pero hay muy poco dinero. Bueno. Y si no lo tiene, ¿qué hace? Puede venir. Reza. Reza y pesquisa mucho que, que es posible también. Es posible también. Es que cuando llegué gasté mucho porque yo soy de Brasil y no teníamos ropas de frío. ¿Cómo necesitan? Energía no les metan miedo con el frío, que están asustados a mí con me el gusta, frío. A mí me da Habla desde el frío de una a brasileña, porque es que me dicen mucho, dicen, no, yo ahora no voy, que dicen que hace mucho frío. Yo le digo, no, no. Es posible. Háblales tú, háblales hombre, tú. No, hombre. No, que no es así. Estás en marca corta, sí? ¿no? Sí, mira. mira. Octubre, y estamos así. Y en invierno, invierno, invierno, porque como ya lleva año y medio, ¿cómo ha sido el frío? Bueno, ¿No? Sobre algunos días yo me quedaba, ay, qué frío, pero nunca así, que, ay, no aguanto más este lugar, porque es muy frío. Esto nunca me pasó, ¿eh? Claro, a mí me gusta un poco el frío. Prefiero a mí también me gusta el cambio. Hombre, yo lo que les digo que se vayan al sur, Andalucía, que allí no hace frío, pero así claro, que hay, hay menos trabajo. Bueno, que en la es zona... Una zona? de de playa, ¿no? Sí, ahí en turismo sí. Ah, sí, en el verano hay mucho. Sí. En tema de turismo, pero claro, en Andalucía no vais a tener frío no. en el sur de España. Las playas de España. es que aquí con un buen abrigo, con un buen abrigo. Luego imprimar claro. Aquí en Gran Vía. Todo el mundo Granvía. lo dice. Maravillosa. Y, me y muy buen precio, ¿verdad? Muy bien muy buen precio. Las rebajas son fenomenales, fenomenales. Y cuando llegué compré un montón de abrigos porque necesitaba perdona que te interrumpa luego me, no me regañarán nada. pero bueno es que es importante iván vargas salazar señor luis ¿qué se hace para alquilar un piso sin nómina muy importante la pregunta de iván muchas gracias a todos los que preguntáis ahora y en los comentarios sí. bueno las inmobiliarias con las inmobiliarias es, es difícil te digo casi imposible porque quieren papeles nóminas quieren fianza quieren eh, contratos de trabajo o sea que inmobiliarias malas. Casi imposible. Inmobiliarias sí. malas. No, no nos gusta. Les ha pasado a alguno que lo han intentado por internet y, y no, porque están allí. Por inmobiliaria, casi imposible. Pero por, tienes que hablar con el propietario indirecto. Hay, aplica, hay aplicaciones como Wallapop, que Wallapop. algunos anuncian. Wallapop. En Wallapop ¿sí? Hay otras aplicaciones, hay una otra. Mil hay, anuncios no me también, ¿no? Me Mil, Mil anuncios también. Mil también. Para... también y idealista era idealista, idealista. Uy, la este punto. suele funcionar muchísimo yo siempre estoy procurando algo por, idealista por punto, com, creo es, sí, creo. punto creo que es o punto es si no pero creo que es, punto es que com. hay una la aplicación en el móvil sí y bueno sin nómina con la inmobiliaria yo creo que es casi imposible con el propietario sí que es posible lo que tienes que hacer es eh, tener dinero para una fianza y más o menos dos o tres meses de alquiler eso va a depender del propietario si quieren si hace muchas exigencias sí exigencias no. claro sí va a depender de, del propietario pero yo cuando me eh, yo cuando eh, Entré en un piso, porque estoy en el segundo piso, el contrato del otro piso se acabó, la dueña quería vender el piso, entonces tuve que procurar otro, por suerte encontramos un piso que a mí me flipa. ¿Y tuviste que dar mucha fianza? Mil euros. Mil euros de fianza, euros. y te sí. vale al mes 350, ¿no? Sí. Pero no has aquí la otra habitación allí. ¿para pero ahora mi alquiler ya cuesta 400 euros. Ha porque, subido, ¿no? Sí, claro, porque subido. La procura está muy, está muy alta no. en Ocaña. Bueno, y ahora, que, ahora que lo has dicho, vas a ver. No quería decirle lo que Decía no, que está subiendo, que es que si lo decimos, <ríe> decíamos, va a subir el precio allí en Ocaña. Y yo <ríe> no no, Me ha costado pesos. convencerla, me ha costado convencerla, pero fíjate si en buena y maja que lo está diciendo. <ríe> sí. ahora, ahora el año que viene, ¿verdad? Sí. Porque todos los prelines <ríe> <ríe> ¿Fue así, o? no fue así sí, fue, fue así. así fue así pues sí. pero bueno no es imposible ¿eh? nada es imposible aquí lo que tienes que hacer es procurar mucho estar siempre pendiente de, de las aplicaciones y traer un poquito de pasta para eso pero fenomenal vivo en un piso ya ya les conté mi piso no sí bueno ya, díselo que es que lo has dicho en Instagram me parece díselo así rápidamente sí, yo vivo en un piso con dos habitaciones dos baños el salón, yo, para mí es grande, sabe. Por lo que veo en los pisos, el, el salón de, de mi piso es grande. Y no, pagamos ahora 400 euros. Esto es, me flipa porque el piso es nuestro. O sea, que aquí, aquí se, se quiere, hacemos lo que queremos porque es nuestro piso. Estamos en familia viviendo ahí. ¡Fenomenal! En Madrid te pagarías mucho más caro. Por un piso igual que el, que el mío, mucho más caro. También le, le tengo que decir que los pisos del, del pueblo son más bonitos, son más nuevos, uh, merecen mucho la pena, mucho la pena, de verdad. Y do, lo de la nómina es esto, yo mi, mis pisos no alquilo con nómina, porque no tengo. O sea, es posible. Es posible. Y nos, mira, pregunta de libro, los de los Pilines. Medaline Pellicer, si digo mal algún nombre, perdonadme, Pilines. Nos pregunta que cómo se hace para conseguir un vehículo. Ver, sí. lo que, sin papeles, ¿no? Sin papeles, entendemos sin papeles. sin papeles. Bueno, comprar el vehículo tranquilamente, vas, compra. Hay en Wallapop vehículos que, usados, que sí. revenden. Y buen precio también, además. Buenísimo precio. Buenísimo. Si vienes de un país así como Brasil, que los coches cuestan muy caros, vas a flipar. Porque los precios aquí son fenomenales, pero lo que pasa es que no, no tendrás el permiso de conducir. Pero el coche te lo venden. El coche te, te, el lo, coche ven. te sí. lo venden. Conozco algunas personas que tienen el coche y solo conducen en el pueblo, ¿sabes? Por si acaso, para, para que no el les pare niño la... cuando está lloviendo, para llevar el niño, para hacer compras en el súper ¿sabes? Cosas así solo usan en el pueblo. ¿Quieres porque... que te diga un secreto? Sí, Mira, te lo de... digo a ti y a todos los PrILINES que son amigos. Vale. A mí en toda mi vida ya soy mayorcito. Nunca me ha parado la policía. Pues qué suerte. Te lo digo eres. como has dicho que. No, es... ah, bueno, pues yo no, no sé, sé si es suerte, a ti te han parado alguna vez. No. Es que no, y, y tú eres más joven, pero yo sé, te juro, y si y conduzco a los 18 años. No, te lo digo no para esos eso es que no salen del pueblo. Es sí. que como dice que no sé. a mí nunca me han parado. Ah, sí. me a ver, que me hayan parado para pedir documentos, a lo mejor en un atasco, sí, pero que no. Ajá te lo digo que no paran tanto, sí. mi opinión. Como todo lo, que lo que pasa es que a veces hay plano, una si fiscalización entre Aranjuez, que es un pueblo que está al lado de Ocaña, a veces hay una, una hay dos, algún control, ¿no? Sí, hay algún control eh, de entre los dos los dos pueblos. Esto suele suele haber. Yo cuando estoy en coche con mis amigos, porque yo no puedo conducir, mi pareja tampoco y los que viven conmigo tampoco. Entonces, el el no permiso de conducir vale o no vale el vuestro, no vale, ¿no? no vale. Es que nos dice Adalberto que qué Ay. pasa si te pillan, si te pillan sin permiso de conducir es, es grave, eso sí. sí sí no Es que yo favor, pensaba, no, ojo, no, pensaba no hagas, que era sí. si conducíais con permiso, pero no, claro, no, no había no. caído en sin permiso. Claro, yo, claro, entonces si no. no es... Adalberto, malo. Si te pillan sí. sin permiso, malo. ¿eh? <risa> es peor que el coche, o sea, el coche se puede comprar. Sí, el Otra coche, se coche se puede comprar. el coche se compra sin problema. Otra cosa es conducir. En tu plaza de garaje que seguramente va a venir con tu con tu piso que vas a alquilar en Ocaña viene con una plaza de garaje, anda, ¿lo la dejas casa ahí? tiene esta plaza de garaje Sí, pues, y, trastero. Jupi. y trastero, y trastero, yo no sabía que había trastero, ¿eh? guardaba mis yo cosas haría, en el trastero claro, de mi amiga, claro, claro, no y una idea es que alquileis la habitación a alguien y con eso ya pagáis la mitad casi, hay como alquilar trastero si no lo usas y como pues, alquilar alquila, también. hay como alquilar plazas de garaje si no lo usas alquila fenomenal también al Alberto sin carne no conduzcas que eso sí que es grave sí. ¿eh? y de, y eso sería pero delito si no y entonces sería delito y sí. el delito es fuera de España sí. eso sí si si no no me podéis hay comprar periodo... el coche pero no conducir sin el carne perdona puedes conducir sin eh... En los tres meses que está de turista. Ahí, sí, ¿no? ahí, sí, ahí sí. O eso aprovechar sí. esos tres meses para homologarlo. O como nos decían ayer sí. en Argentina, antes de venir, homologar el carnet sí, para sí, toda sí, Europa. Sí, sí. Se uh -huh. puede hacer. Esto Entonces es. ahí sí. Eso, es. sí. eso sí. Claro, uh -huh. sí. Es que pasó uh -huh. ayer el caso y, un, y ellos lo resolvieron, que yo no lo sabía. Ajá, el, bien, hay un no club das. de Argentina que te lo hacían antes de venir. Supongo uh -huh. en Brasil igual. Sí. Que, bueno y cómo se sobrevive ya para finalizar el vídeo así en general de qué trabajo yo sí por ejemplo bueno, lo que voy, tú quieras decir voy a contar rapidito mis empleos eh. yo estoy siempre procurando ah. empleos hasta porque a veces quiero hacer un curso o algo y el horario de trabajo no funciona y luego tengo que cambiar ah, cuando llegué empecé en una cafetería la, la dueña era muy amable ah, me encantaba trabajar ahí me gustaría seguir trabajando, pero por el tema de los papeles no pudo traba seguir trabajando con ella, porque como era un establecimiento en Madrid, es peligroso con la fiscalización, la multa es muy alta para ella y para mí, así que no pudo seguir. Me quedé una semana una semana, y después de empecé con, con cuidado de niños, porque en Brasil ya tenía dado unas clases de biología, que era lo que estudiaba en Brasil, así que... Para dar clases no estoy tan mala, ¿eh? entonces ayudaba a un niño con tareas, eso también hay mucho a madres que necesitan que llevan el niño al cole, que, que lo recojan y ayude con las tareas, les, les den de comer, trabajé así pero era muy lejos para mí, al final no me daba tiempo, salí, después fui para la limpieza por la primera vez y estoy hasta hoy en el mismo trabajo, va a ser un año, hace ahora en noviembre que estoy con ella, un año, fenomenal, la mejor española que ya conocí en mi vida, y ya conocí a algunos, ¿eh? es fenomenal, de verdad. Estoy en otro, trabajo por horas, o sea que trabajo con ella, trabajo en, con, en, otro, en otro trabajo también más algunas horas que el dueño también es fenomenal conmigo, nunca, nunca me lo pasé fatal con ningún jefe, ha sido siempre fenomenal. También ya cuidé a niños por temporadas, mis trabajos muchos son por temporadas, por eso que uh, entro y salgo de alguno. Uh, trabajé de interna, hay mucho trabajo, últimamente está en alta trabajar de interna, mucha gente no quiere pero es lo que hay. Con niños les cuidaba eh, los sábados y domingos todos los sábados y domingos eran niños maravillosos sus padres eran encantadores me flipaba pero luego salí y, se, y ahora estoy solo en la limpieza y, y bueno es esto para pues, mujer es lo que hay limpieza. oye que nos dice estoy apuntando las de los chats las de asilo las respondo otro día vale que como no es de asilo sí, pero mira por ejemplo Robin Duarte nos dice que los chicos y estoy de acuerdo con él también podemos hacer las tareas del sí. hogar que esté esta cultura con, que hay sí, vamos sí, yo, sí, yo en sí, mi casa sí. me la limpio yo sí y luego estamos ta, en Madrid Taila, o sea, Taila. Ta ta ta no claro que es, no o sea que Robin Duarte estamos es, de acuerdo contigo sí, nos pregunta Josué Álvarez nos pregunta si la medicina es solo para urgencias gratis o es para todo no la, con lo, con el tema del, de la medicina es es así cuando llegas haces tu empadronamiento, luego vas al centro de salud y pide la tarjeta sanitaria. Con el empadronamiento te la dan. Sí, te sí. la dan. Y te sirve para todo. Sí, para todo. Entonces, todo. Si yo soy perfecto. Claro, porque tú como es irregular también pagas algunos impuestos. Así sí, que... no y luego lo. Pero van... solo sí. dura un año. Claro, pero no luego lo renovas. Cómo, no hay como renovar. No hay como renovar. No, es solo un año. O sea, de. Bueno, pero de te, van a, años, te sí. van a atender igual. Te van a atender igual. En emergencia, sí. No te van a dejar ahí. No si dejan bien, a nadie. No. Iván Vargas, lo de la guardería. Ah, lo de la guardería es un ¿Qué tema. ¿Qué le preocupa a Iván Vargas? Sí, eh, no, no es muy fácil porque yo no tengo hijos, pues así hay que cole no puedo Hay cole para niños. Hay cole para niños en los pueblos, en Madrid. Lo que pasa es que no sé si. Si hay vacantes, que se dice. ¿no? Sí, vacantes, no se dice. Si sí, vacantes. sí, hay vacantes, sí, plazas disponibles, vacantes. Sí, sí. No, sé, no sé cómo está mucho ese tema, porque no tengo hijos. Oye, habla pequeño? perfecto el, el español y es de Brasil y no sabía nada cuando <risa> vino y lleva año y medio. Prilines, sí, ¿Quién no habla español, bueno, que no habla esto. Ya quisiera no yo a aprender a el, aprende yo el brasileño en año y medio, ya quisiera. Pues te enseño. Que Iván Vargas que se aguardería ¿no? Sí. Uh, lo que veo mucho en los grupos, porque claro, cuando vas a llegar va a conocer personas Eso, díselo, y te ponen los grupos los grupos de WhatsApp. Lo que veo es que mucha gente pregunta de guardería. Lo, lo, veo los padres muy liados con eso. No sé por muy qué. Muy preocupados, ¿no? Hombre, sí. es que los niños son lo más importante, claro. Sí, sí. Nosotros, no, como no tenemos niños, no lo no, sabemos. No pero sabemos. Sabe. Pero puedo pesquisar y traer, traer claro. esto para otro vídeo. Cómo funciona más o menos Vale, tema. perfecto. Y nos dice Manuel Carchi otra vez lo de arrendar lo hemos dicho al principio del vídeo sin papeles pero repíteselo muy rápido para los que se han incorporado cómo conseguir un piso si no tiene unos papeles pero ya muy rápido aunque ya lo ha dicho antes sí, las, pero para los que se acaban de incorporar tendrás que pagar una fianza un poco alta así que antes cuando llegué yo pagué mil euros pero ahora creo que está puede que te pida un poco más Sabes porque los, los pisos Pero se puede, no Haciendo se puede, ¿verdad? Haciendo networking sí, ¿Ha dicho sí, que con puede. inmobiliarias no, no. pero en el working sí? El sí. sí. Es Linder Guzmán. Luis, puedo empadronarme sin alquilar piso. Sí. sí. Bueno, díselo, díselo a Linder Guzmán. Lo que pasa Guzmán. es que vas a necesitar una dirección, pero no necesitas hacer un contrato con su nombre. Puede ser con una habitación, ¿no? Por ejemplo. Sí, o por ejemplo, si, si vienes y está en la casa de un amigo, a mí me pasó esto, yo venía y estaba en la casa de unos amigos, así que el, lo, el contrato no estaba en mi nombre. claro para, para no tener líos para no tener problemas hablé con la dueña y pedí que hiciera un, una que firmase algo que dijera que, que yo estoy viviendo en su casa con su permiso y todo eso y a mí me funcionó puede que tenga un poco de dificultad de empadronarse en un pueblo pero esto es suerte sabe algunos no tiene algunos no a isla enamorado puede uno llegar y empadronar y empadronarse no. qué hay que tener para eso nos dice a isla enamorado nos pregunta Sí. Que si uno puede llegar y empadronarse, y que tiene que tener para eso, para empadronarse, sí. solo su pasaporte ya está, y ¿no? una dirección, claro, una dirección puede de un amigo, un alquiler tuyo. Turis, y como no repita la pregunta, no lo sé, porque es que aquí hay muchos, muchísimos comentarios. Yo ahora, cuando acabe el vídeo, los veo todos de verdad, tomo notas para futuros vídeos. Si sí. me la repites ahora mismo, te la respondemos, y si no, ya en próximo vídeo, es que dice que no le respondemos. <risa> Que, que prislines que muchas gracias. Muchas ah, gracias, muchas gracias a Tayla. Si quieres añadir algo más, aunque vendrás más veces al canal, ¿no? Ah, claro. claro. Inve investiga lo de las guarderías, que les interesa sí, mucho. Sí, voy a investigar esto de las guarderías, es que vale. de verdad no lo sé decir y luego el tema de los trabajos cómo están ahora porque yo tengo los míos así que no no estoy buscando mucho ahora Oye, pero y, sigo siempre buscando y, y, siempre sigo siempre viene sí. y estás siempre contenta son... o no eh, cuéntales un poco que es que luego hay gente yo... que es muy negativa tú diles tal cual tú lo hayas vivido año y medio problemas no os digo que es fácil porque no es fácil no es pero a mí merece para mí merece mucho la pena yo me flipé porque te viniste a de Brasil ¿Por qué te viniste de Brasil no se lo has ah, dicho procura. a mí me encanta aprender idiomas así que estando aquí aprenderé español mucho más de que haciendo un curso de español en Brasil porque no tenía mucho empleo en Brasil y, y aquí bueno sí que conseguí algo y otra cosa aquí viviendo en pueblos puedes trabajar y ahorrar dinero, luego guardar para más muy adelante, bien. no sé, comprarte un piso, es muy posible. Y yo lo voy a hacer. Luego cuando tenga más pasta, consigue, consigue mis papeles, voy a comprar un piso en Ocaña y así estaré mucho mejor. Entonces, aquí me, mucho mejor calidad de vida. ¿Te ha gustado ¿te ha Ocaña? Eh? Sí. No, está bien, es muy, muy bueno, muy bien. Sí, muy sí. yo, lo, yo lo haría también, eh? te lo juro. Eh? A mí me gustaría vivir en Madrid. Sí, claro. No, a mí no. Ah, a no? mí no, por mucho tráfico, mucho atasco Eso es verdad Yo vivo también en un pueblo, yo vivo en otro pueblo pero por otro Pero hay muchos restaurantes Pero tú te discos. vienes, te vienes en un momento Ahora estamos en Madrid Lo difícil, la, ya, ya os digo Lo difícil para los jóvenes que, que les gustan ir a la disco Es que hay autobuses que vuelven de Madrid a Ucrania, Pero hasta las 10, las 11, las 11 menos cuarto No les asustes que hay otros pueblos que hay autobuses a, Al mío hasta las 3 de la mañana ¿Ah así ¿Ah sí? perfecto en Ocaña no, pero, pero depende que... del pueblo, depende del pueblo, ¿Qué? yo solo sé de Ocaña, es que lo que dices mama, lo sabes, ya queda ahí, ¿eh? <risa> sí. bueno para salir ya es un poco más difícil pero tío, vamos, pero de Ocaña pero bueno también hay que te llevar vida sana, claro, aquí. perfecto, está perfecto, eh, a mí me flipa estar aquí, muchísimas gracias Tayla, muchísimas gracias Prisliners, los que lo veáis luego dejar las preguntas en los comentarios, las de los chat ahora me las estudio detalladamente que espero veros en el próximo vídeo. Insisto, suscribiros al que lo vea y no esté suscrito. Campanita si os ha gustado, por fin. Y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias, Taila. gracias. Dar... A ti. Chao, chao, chao, chao, chao.